Bueno, nos vamos a ir eh, a la comunicación telefónica porque ya está Lina y la estoy viendo que es Gabriela Osqueda, que es activista de la organización Perros de la Calle, eh, activista de los derechos de los animales. Estuvieron reunidos con el gobernador Osvaldo Jaldo, queremos saber el resultado de ese encuentro, a ver qué es lo que sucede, Gabriela. Buen día, gracias por estar con nosotros conectados en LV7 Radio Tocomán. Carlos, te saluda. ¿Qué tal? Buenos días, muchas gracias por esta oportunidad. Gracias, Gabriela, por estar nuevamente con nosotros. Eh, bueno, consultarte, cómo, cómo, ¿qué ha sido de la reunión junto con el gobernador? Eh, bueno, en la reunión se expuso básicamente la situación, como usted comentaba, de maltrato con del animal, del eh, zoológico, uh -huh. de, de la localidad de San Pedro de Colalao. Uh -huh. eh, nosotros, bueno, eh, bien se expuso toda esa situación a través de redes sociales, nosotros eh, viajamos y bueno, constatamos distintas este, situaciones de, de maltrato, crueldad, entramos, tomamos fotos, videos hicimos la denuncia. No obstante, seguimos este, gestionando con diversas autoridades y en distintas oficinas del Estado para tratar de lograr este, realmente lo que pretendemos, que esos animales sean trasladados de acuerdo a la especie a santuarios ...o a reservas naturales. ¿Qué te dijo el gobernador con respecto a ese tema? ¿Es posible esa situación de poder trasladarlo a los a, a los santuarios, a los animales? Sí, exactamente. Mm. Eh, primero hay que entender que los animales no pueden seguir en las condiciones en las que están. Sí. Realmente eh, las afectaciones a su salud, a su fisiología, a la parte psicológica... Eh, son realmente de gran impacto, esto reduce la calidad de vida y las expectativas de vida de los animales. Los animales están este, confinados a vivir prisioneros en, en recintos como los que se observaron de los osos, que son de cemento y piedra, o en distintas jaulas, donde las dimensiones eh, son bastante inapropiadas, y no obstante eso, también hay que tener en cuenta que nosotros tomamos fotos, videos, distintas evidencias donde hay caulas que incluso no tienen techo. Uh -huh. O sea, tienen un alambrado arriba, pero se imagina con el clima que tenemos en Tucumán, la radiación uh -huh. solar y todo lo demás, no son condiciones para que ningún tipo de ser vivo pueda soportar y sufrir. Uh -huh. Entonces, este, bueno, afortunadamente el gobernador nos ofreció la posibilidad de hacer una presentación de lo que sería un plan de acción para tomar... Eh, distintas, este, porque esto es un proceso, a eso sí. también hay que entender esto no es sencillo que te consigue el dinero, los recursos y el animal viaja en tres días, no uh -huh. primero hay que hacer un relevamiento de, de la cantidad de animales de las condiciones particulares de cada animal eh, eh, me refiero a esta con la, con la edad de los animales, la situación sanitaria, la situación de salud porque eso también este, eh, configura si el animal está apto para poder enfrentar un viaje, que es una situación de estrés. Incluso este, hay que averiguar en el exterior para saber si los santuarios que nosotros pretendemos que los reciban, en el caso de los osos pardos, pardos, sería el santuario que está en Estados Unidos. Sí. Eh, eso sería los lo, lo más apropiados por las cuestiones de relieve, clima este y las condiciones que ellos presentan. Eh, porque lamentablemente donde se encuentra también queremos eh, eh, insistir de que esto no es una reserva. Lo que tenemos en San Pedro es un zoológico, donde los animales están este, confinados a vivir, prisioneros en jaulas, lo cual configura este, no está solamente una violación a la ley de Manchato y Coronado Animal 14.346, sino también violación a la ley eh, 22.421. ...que tiene que ver con el manejo de la fauna silvestre, endémica, argentina. Uh -huh. eh, los animales eh, no están ahí con el propósito de conservación, ni restitución, ni rehabilitación... ...para que sean ingresados de nuevo en la naturaleza, sino que están ahí con un fin lucrativo, con un negocio. Los animales, digamos, son explotados a través de... de que son expuestos como si fuera una vidriera... Este, exhibidos como cosa y este, tenemos que entender que esto produce afectaciones en la salud en la parte psicológica del animal eh, los animales que uno deprimen por eso se puede ver que muchos de los animales han desarrollado estereotipias que son es, esa cuestión de que el animal hace movimientos repetitivos que gira este siguiendo círculos o, o se los nota mm. visiblemente nerviosos o lastimados eh, bueno, son situaciones de maltrato Y bueno, el gobernador nos, eh, nos ha ofrecido eh, su ayuda Y básicamente el paso que tendríamos que dar nosotros Es presentar un expediente Donde este, con el asesoramiento de especialistas Porque nosotros en nuestro país tenemos sí. eh, Distintas personas, eh, funcionarios del Estado inclusive Y asociaciones eh, civiles que, que han tramitado Que se han ocupado del traslado de animales A distintos continentes Exitosamente uh -huh. Entonces es factible hacerlo Lo que sí, bueno, hay que seguir todo Un procedimiento, un requisito Que se tiene que, que seguir Para sobre todo cuidar la integridad De los animales eh, Pero es posible En base a eso, bueno, eh, él nos ofrece todo su apoyo Pero bueno, nosotros ahora Tenemos que exponer qué es lo que pretendemos Fundamentalmente todo está dirigido como en primer, eh, el, la primera cosa que se haría es hacer una comisión uh -huh. interdisciplinaria donde también participaríamos las ONG y distintos este, especialistas, veterinarios, biólogos, etólogos, que bueno, para justamente asegurar el traslado de los animales según corresponda a la especie, ya sea a santuario o a reservas naturales. Mm. Gabriela, eh, bueno, ahí, ahí estamos hablando de que no estamos hablando solo de los osos, sino de todos los animales que se encuentran en este momento, lo que vos marcas bien, zoológico, lo que ellos dicen ser una reserva, sin embargo, lo que ustedes marcan bien es decir, bueno, no, estos animales no pertenecen a esta zona, es reubicarlos en sus lugares para después llevarlo de nuevo a, a la naturaleza. Esa, esa es la idea principal. Ahora hay que hacer un relevamiento de todos los animales, ¿no? Exactamente. Mm. Eh, también hay que, eh, cabe notar que no todos los animales pueden ser liberados a la naturaleza, sí. porque los que vivieron mucho tiempo en cautiverio, este, no pueden desarrollar de un día para el otro todo el instinto o las capacidades metológicas que se desarrollan al cabo de, de toda una vida, sí. de compartir con, con otros individuos de su especie, o que ellos, eh, entonces puede, podría significar un riesgo liberar un animal que toda su vida estuvo encerrado y que eh, fue que no sabe cómo eh, conseguir el alimento, puede morir de hambre o puede ser atacado por otros depredadores. Entonces, claro. es fundamental eh, que estos animales sean recibidos por gente que sabe manejo de fauna, no solamente fauna endémica, sino fauna exótica también, donde ahí ellos pueden ver si el animal está listo o tiene condiciones para ser liberado en la naturaleza nuevamente. Este, en su nicho o en el ecosistema que corresponda. Eh, no es fácil. Lamentablemente, eh, el cautiverio produce un montón de daños mm. en los animales. Eh, lo que se propende actualmente es tratar de proteger eh, los distintos reservorios naturales que tenemos, los ecosistemas, este donde el humano no interfiera, bueno, no contamine, no los afecte, para que los animales puedan desarrollarse este ahí como como corresponde, digamos, a derecho y en condiciones óptimas para para bueno la reproducción y todas las actividades que tienen que ver con la supervivencia de cada especie. Claro. Gabriela, ¿y tuvo el gobernador contacto con, con la gente de, de este zoológico? ¿Pudieron eh, hablar? saber si se pudo avanzar con respecto a ese tema? Porque ahora ustedes tienen que... Eh, ¿Cómo pueden ingresar a hacer el relevamiento de los animales? ¿A través de que ¿De, un, ¿De una orden judicial? Eh, bueno, nosotros hicimos por las dudas también la denuncia en la justicia penal, sí. pero no obstante lo que estamos buscando como primer término es el diálogo, la posibilidad de que una vez que se haga nuestra comisión con especialistas, uh -huh. es tratar de acercarnos, el gobernador también se comprometió con esa parte, de acercarnos a todos para para establecer una, un diálogo, para buscar este, soluciones satisfactorias, satisfactorias para todos. Uh -huh. No obstante también... Este, eh, la idea también es reconvertir el espacio ese de, de esta empresa privada, el peregrini donde ellos podrían, doy un ejemplo al azar, sí. eh, que desarrollen ahí otras actividades turísticas, recepción de personas en camping, donde se puedan desarrollar actividades culturales, recreativas, deportivas, y bueno, donde el Estado le pueda eh, permitir, qué sé yo, eh, eh, impuestos que sean más considerados, teniendo en cuenta que reconvertirse de una actividad a otra es complicado, uh -huh. y teniendo en cuenta que, bueno, hay que ver si esto es factible. Eh, como primer término, nosotros buscamos que los animales endémicos, que son fauna silvestre argentina, sean trasladados eh, lo más antes posible, con la mayor celeridad, a distintas reservas que tenemos en el país, que realmente trabajan muy bien responsablemente, y hay programas eh, de acuerdo a la especie, si está en riesgo o peligro de extinción, bueno, entran estos programas que tienen otras, este, otros cuidados más específicos para que, bueno, para evitar que, que estos animales este, sigan padeciendo. Claro. Gabriela, de avanzar con el tema de, de, de hacerlo pacíficamente, que haya un acuerdo en común, eh, ¿ustedes cuentan con todo el, el, el aparato para poder trasladar a los animales? ¿Tienen todo eso? ¿Ustedes... ¿Tienen cuentan con eso con esas herramientas? Claro, trasladar a los animales, eh, sobre todo en el caso particular de los osos, que sí. tendrían que viajar a Estados Unidos, esa sería nuestra primera intención, porque hay que hablar con los distintos santuarios claro. y a ver si eh, ellos están capacitados, cuentan con una población que no no sea numerosa y que puedan recibir otro individuo más. Este, Tenemos que hablar y ver las tratativas. A veces tenemos la esperanza de que a lo mejor algunas entidades este, de beneficencia del exterior puedan aportar ayuda. Este, eso también se puede gestionar para que quizás pagando en dólares el precio que nosotros consideramos en peso no sea tan, tan grande. Porque alguna asociación que done en dólares quizás pudieran pagar este, el traslado de varios de los socios que que están ahí que son como siete claro. entonces eh, hay que empezar eh, activamente a gestionar a establecer vínculos y esto se va a lograr eh, sí si, solo si se trabaja eh, este con el estado con bueno en este caso es una empresa privada lo cual es complicado eh, y bueno nosotros hemos recibido distintos tipos de asesoramiento legal uh -huh. que, que bueno es complicado seguir insistiendo con la parte penal porque eh, el drama es que si cierran el zoológico no vamos a tener acceso y este, los animales podrían este, padecer como tenemos ya el registro en otras localidades de Argentina donde el cierre conozco, en el zoológico provoca conozco, que los animales... Sí. Sí. Conozco un caso, digo, el zoológico de Luján en la provincia de Buenos Aires cerraron y los animales adentro era un desastre después los animales adentro Pero está? Uh -huh. Por eso... Nosotros queremos tratar de, eh, como primera instancia, tratar de llevarnos si bien con, con todos los eh, partícipes, uh -huh. como sería el Estado, la empresa, el Pellegrini, para poder acceder a resoluciones que sean lo más este, cuidadosas, sobre todo para proteger la integridad de los animales. Sí. Si no entrar en un litigio este, legal, eh, sería un riesgo muy grande, eh, y aparte que, por ejemplo, si conseguimos una orden de ganamiento ¿qué hacemos? La claro. justicia nos hace lugar y ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo alimentamos? ¿Cómo mantenemos todos estos animales? como me entiendes, es difícil? Uh -huh. sí, sí, por sí, eso sí. eh, tenemos que, que tratar de, como primera instancia, este, eh, seguir con el diálogo y buscar alternativas. Y bueno, quizás si nosotros le ofrecemos alguna posibilidad económica, lucrativa, turísticamente, que que el turismo de Tucumán, que el estado de Tucumán colaboren para que esta empresa desarrolle esta actividad que no afecte a los animales, que sé yo deportivas, culturales, eso sería muy este, importante que sucediera para que, porque tengamos en cuenta que, que también acá hay personas que trabajan ahí, claro. que corren el riesgo de perder su, su fuente de trabajo. Y esa no es la idea, esa no es la idea, porque ustedes quieren claro, respetar los animales, exactamente. ojalá que se pueda llegar eh, a un, un primer diálogo, que se pueda avanzar sobre el tema, te vamos a volver a molestar seguro Gabriela. Eh, ¿Te sorprende que el gobernador te haya convocado para poder escuchar el tema de lo que estaba pasando? Digo, porque no muchas veces sucede, que yo conozco otros casos donde van y protestan activistas que tienen que ver con el cuidado de los animales... Y son muy pocas veces recibidos por por eh, gobiernos, por eh, personas de responsables en los estados. Eh, bueno, esto se debe gracias a que en este caso particular, este una persona eh, eh, muy generosa, nosotros rescatamos distintos tipos de animales, y sobre todo los caballos, que es muy complejo, sí. porque eh, tratar de restablecer esos animales es bastante eh, caro. Eh, y bueno, este hay una persona Hugo Ledesma que bueno, él eh, logró hacer el nexo eh, y bueno, sobre todo quiero agradecer al periodismo de Tucumán porque nosotros salimos a hacer notas en distintas radios, en distintos medios en redes sociales y los periodistas realmente tienen un, una impronta súper decisiva en estas acciones porque si no hubiese sido porque ustedes visibilizan, muestran eh, toda esa situación eh, no hubiéramos llegado y bueno, por supuesto también en, gracias a personas que tienen empatía por los animales, que siempre están dispuestas a ayud ayudar desinteresadamente que logramos tener eh, reuniones o acceso a las autoridades y, y bueno, eh, en este caso tenemos que tratar de resolverlo entre todos, porque uh -huh. nosotros las asociaciones colas no podemos eh, quitar de los animales y hacernos cargo de los animales y trasladar los animales, eso es imposible hay que, hay que, digamos, este, tratar de hablar con el Estado, que ellos tendrían que... Incluso hay un montón de trámites administrativos, en aduana y todo lo demás que son bastante engorrosos. O sea que sí o sí necesitamos que haya una colaboración y predisposición de todas las partes. Bien, bien, Gabriela. Bueno, vamos a seguir charlando en otra ocasión con todo lo que vienen haciendo. Este es el primer paso que había que dar, que era necesario. Y bueno, esperamos, deseamos que, que salga todo bien Y bueno, estaremos en contacto Aurila, Gracias como siempre con lb 7 Gracias a ustedes por darnos esta oportunidad Increíble, gracias